Muy buenas noches, mis queridos amigos. Mi nombre es Boris Darmont. Soy especialista en liderazgo y soy doctor en psicología educacional y tutorial. Es un privilegio para mí comenzar esta serie de conferencias acerca del liderazgo, por supuesto en esta escuela de líderes que comenzamos el día de hoy y que durará por cinco sesiones. Queremos saludar esta noche. A la señora Karina Cuentas, que está con nosotros, al señor Juan Vianey Ramos desde Ayacucho, al señor Adolfo Huichi, que nos visita desde el sur del Perú, a Elsa, no sabemos de dónde nos visitas, Elsa, Evelyn Paucar, Javier Inoñán, Maite desde México. Bienvenida, Maite, y tu esposo, que también estará con nosotros. Miriam. Terrell desde la zona de Huancayo, saludos para ti, Nelly, un saludo también para ti, Rafael Ramírez que está con nosotros, algunos que no han puesto sus nombres, vamos a decir que también están ahí con un nombre de su red, de todas maneras un saludo para River, para Tania Hualpa que está con nosotros, Teodosio Huamancayo, Víctor Tacora desde Arequipa y Zenón Calle que nos visita desde diferentes lugares del Perú. Vamos a comenzar la conferencia el día de hoy porque el día de hoy tenemos un tema sumamente importante para todos nosotros y queremos comenzar con este tema. Es importante también desarrollar en el concepto de liderazgo nuestro propósito en la vida y por esa razón hemos querido iniciar de esta manera. ¿Qué es realmente la ética en el liderazgo? Vamos a hablar de ese tema el día de hoy porque es un tema sumamente importante para un verdadero líder. Sin duda, cuando hablamos de ética, muchas personas comienzan a decir, ¿quién es esta persona que enseña? ¿Será que esta persona que nos enseña de ética es una persona ética? No necesariamente las personas que enseñamos somos personas perfectas o somos personas que practicamos muchas veces aquello que nosotros queremos enseñar. Pero, sin embargo, podemos de alguna manera dialogar, presentar, un concepto que de alguna manera nos servirá a cada uno de nosotros para que podamos entender de qué estamos hablando y cómo puede esto servirnos de orientación para ser líderes de éxito en el camino de nuestra vida, ya sea profesional o en nuestros negocios. La ética es un tema que muchas veces no se quiere tocar justamente porque muchas de las personas que exponen acerca de la ética no necesariamente son éticos. Sin embargo, en procura de que todos juntos podamos practicar la ética, se creó este propósito o este, este, esta escuela de líderes para que ustedes y yo podamos, con la ética y la identificación, podamos desarrollar ese reto que todos queremos para alcanzar el éxito, ser líderes de éxito, líderes éticos. Por favor, en un instante ponga usted su mirada, en la imagen que usted tiene al frente y responda a la pregunta, ¿dónde están los puntos negros? ¿Qué es lo que pasa mientras usted pone su mirada en la imagen que usted tiene al frente? Sucede un fenómeno sumamente importante. ¿Se da cuenta? se da cuenta lo que sucede, es que cuando usted mira hacia alguna, alguna parte de la imagen, especialmente en algún punto blanco, y se pone a conciencia de aquellos otros puntos que están alrededor de su mirada, sin que usted mueva la mirada, se va a dar cuenta que muchos puntos se ponen negros. La ética, muchas veces, tiene que ver con el concepto que nosotros desarrollamos de aquello que creemos o de aquello que vemos en nuestro entorno. Si usted fija su mirada en un punto, en una unión de esos cuadrados negros que usted ve, lo verá blanco. Si corre la mirada a algún otro punto, también lo verá blanco. Si corre la mirada a otro punto, también lo verá blanco. Sin embargo... Si usted se mantiene mirando en un punto y comienza a relacionar los otros que están alrededor, usted se dará cuenta que muchos de ellos parecen que fueran puntos negros. ¿Cuál es la razón? Que en el campo visual, los cuadrados negros comienzan a tomar control de su campo visual y usted comienza a ver que los otros puntos aparentemente también son negros y no son blancos como el punto donde su mirada se concentra. Cuando nosotros tenemos una opinión respecto de la ética o de la moral, generalmente nuestra opinión está en función de las influencias que recibimos del entorno en el cual nosotros nos desarrollamos. Y por eso es importante, si usted quiere ser un verdadero líder, que usted defina claramente en qué medida el entorno influencia su mirada, o influencia su liderazgo, o influencia su opinión. ¿Qué es la ética? La ética en sí es un enunciado de valores y principios teóricos que determinan la moral. En otras palabras, la ética es la parte teórica del comportamiento humano. Es como el libro donde está escrito aquello que se requiere de una persona. Es la ciencia que estudia las acciones humanas en cuanto se relacionan con los fines que determinan su rectitud. Es decir, si yo voy a revisar los conceptos éticos, podré encontrar en ella todos los fundamentos teóricos del comportamiento humano por eso la ética es como el libro que conduce a los hombres y a las mujeres al comportamiento dentro de un concepto de rectitud en general toda ética pretende determinar una conducta ideal del hombre no necesariamente todos van a cumplir exactamente con esos principios pero esta puede establecerse en virtud de una visión del mundo o de unos principios filosóficos y religiosos que llevan a determinar un sistema de normas. Quiere decir que la ética no es en sí la praxis del concepto de rectitud, sino es la parte teórica, es el libro que norma, es el libro que conduce, es el libro que dice, el libro teóricamente hablando donde se establecen las normas de la rectitud y del comportamiento humano. Entonces entramos al concepto de la moral. Muchos confunden la ética con la moral. La ética es el concepto teórico, la moral es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal en su axiología, es decir, en la acción misma. Es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Quiere decir que si la ética describe el comportamiento humano y estudia o determina cuál es el comportamiento de rectitud, la moral estudia el comportamiento en sí, es decir, es la praxis en sí de esa ética que norma el concepto del comportamiento humano. Tenemos los dos campos, el campo teórico y el campo, el campo práctico, ¿no es cierto? El, el campo donde se determinan las normas y la praxis misma de la actitud humana. Si yo tengo un concepto ético adecuado, mi actitud, mi moral será una actitud axiológicamente acorde con esos principios que por supuesto gobiernan mi vida ética o moral. En el liderazgo es donde nosotros desarrollamos o se ve expresada nuestra personalidad. Es a través del liderazgo donde nosotros nos damos a conocer como personas. Es a través del liderazgo donde nosotros manifestamos nuestra capacidad profesional, donde se desarrolla o se estanca esa capacidad. Es a través del liderazgo donde mi empatía para resolver problemas es exigida para efectivizar al comportamiento humano o efectivizar al líder, en este caso a la persona que dirige un proyecto, que dirige un grupo de personas. Es en el liderazgo donde desarrollo mis habilidades interpersonales. ¿Qué quiere decir eso? Que es allí donde yo me relaciono con las personas y en esa relación con las personas, las personas comienzan a notar en mí como líder, en ti como líder, cuál es la norma que guía tu comportamiento. Es decir, cuál es tu ética. Se espera de mí como líder y yo doy por ser, no por poseer un puesto. Es decir, el líder no es considerado como líder porque tiene un puesto, sino de la manera como él se relaciona ética y moralmente con su equipo. Por eso es importante tomar en cuenta cuáles son las intenciones que llevan a cabo nuestras acciones, porque es la única manera como nosotros vamos a poder transferir nuestro liderazgo desde una perspectiva ética donde moralmente somos calificados como buenos. Es en el liderazgo donde la capacidad de crecer es posible y es posible dentro de la potencialidad de nuestras capacidades. Dentro de la potencialidad también de las de la apertura que tenga nuestro liderazgo o el grupo que lideramos para poder crecer. De otra manera, se hace imposible. Si nuestra capacidad no nos permite abrirnos al grupo o al mundo en el cual nosotros queremos desarrollar nuestro liderazgo, potencialmente va a ser imposible crecer. Pero es allí, en el liderazgo, donde nosotros comenzamos a crecer o a, a, a disminuir o a decrecer, si es que nuestra actitud como líderes no está dentro de la ética y la moral que se espera. Entonces, el liderazgo que se requiere de mí se requiere no dentro de un relacionamiento cualquiera, sino dentro del campo del liderazgo. Y eso quiere decir que yo tengo que cuidar bien cuál es mi forma de liderar y cómo voy a trabajar con los grupos donde yo me involucro, sea profesionalmente, sea familiarmente, sea donde nosotros decidamos desarrollarnos. El primer campo en el cual se desarrolla, la ética es en la disciplina. ¿Por qué es importante considerar que el liderazgo requiere, en primer lugar, disciplina ética? Porque es allí donde se establecen las normas que gobiernan nuestras vidas. No es fácil no es fácil dar esta conferencia y decirle, oiga, yo, Boris Darmon, tengo comportamientos éticos y las normas que establecen mi vida. No es fácil, porque siempre hay un punto en el cual alguna de las personas que nos siguen o a quienes nosotros libera, lideramos van a decir, tú tienes esto bueno, pero, y ese pero siempre va a lindar con aquella disciplina o indisciplina ética que muchas veces manifestamos en nuestro liderazgo por eso debes establecer un acuerdo individual, escucha bien lo que te estoy diciendo, un acuerdo individual contigo mismo de someterte o poner en servicio tu capacidad individual a tus propios valores. ¿Sabes lo importante que es esto? Es decir, en el momento de tu soledad, en el momento de tu de tu introspección individual, tú tienes que hacer un contrato contigo mismo de actuar de manera tal que los demás puedan ver que tú tienes un compromiso contigo mismo y que tu comportamiento está guiado por una disciplina ética que nadie puede cuestionar. Y si alguien la cuestiona porque has cometido algún error, es también porque eres un ser humano. No podemos idealizar el liderazgo de tal manera que digamos, ah, este líder no puede errar, este líder no puede cometer errores. Eso no podemos decir. Pero sí un líder debe procurar tener una disciplina ética fruto de un convenio, de un acuerdo individual, de un acuerdo personal consigo mismo, de actuar en servicio a los demás de acuerdo a los valores que tú mismo te has establecido. No ser disciplinado es faltarme a mí mismo. Estamos hablando de la disciplina ética. Es faltar a mi propia persona. Es faltar a mi propia ética personal. Por eso es importante que tú tomes en cuenta que tu primer paso para poder ser un líder ético es que tengas un convenio individual contigo mismo, o sea, un acuerdo contigo para poder poner en práctica tus valores. Esos valores que tú te comprometes a solas y lo llevas a la práctica cuando desarrollas o te desarrollas en el campo de liderazgo o desarrollas tu liderazgo en algún grupo con el cual tú estás involucrado. Primero, disciplina ética, que es acuerdo individual, para actuar de acuerdo a tus valores, por supuesto, esos valores que tú mismo te has comprometido de manera individual. La acción ética tiene que ver con la eticidad que te permite valorar al hombre con, liber, con libertad radical, las distintas opciones de preferir una forma de ser o de otra. En la ética no puede, no puede desarrollarse dentro de un proyecto donde las libertades están castradas, donde están conculcadas. La ética funciona dentro del concepto de libertad individual y eso debe ser parte de ese convenio individual que tú tienes que desarrollar al desarrollar tu liderazgo o al eh, cumplir con tu liderazgo. Segundo lugar, el segundo punto importantísimo es el conocimiento. El liderazgo ético requiere que tú conozcas para tener la capacidad maestra de entender el concepto y la práctica misma de lo que se me pide y de lo que yo puedo dar y hacer como líder, tengo que hacer mi chamba, como dicen aquí en el Perú, tengo que hacer mi trabajo, tengo que aprender, tengo que buscar, tengo que buscar conocimiento, no puedo simplemente decir que soy líder y simplemente quedarme en el puesto, ningún líder, que desarrolle un liderazgo ético, debe dejar de conocer. ¿Qué significa conocer? Buscar. Y so, ustedes saben el, el dicho que dice que conocer es poder. Un líder para poder trabajar como líder dentro del, conce del concepto de la ética necesita tener conocimiento. Y el conocimiento es clave para poder desarrollar un liderazgo que sea de éxito. No puedes ser mediocre. Faltas a tu ética individual cuando tú no sabes. El saber es algo sumamente importante dentro del concepto ético de liderazgo. Sin saber, no te pongas a liderar a nadie, porque si tú no sabes, pronto serás quitado de tu puesto, quitado de tu lugar. Tu posición está en juego si tú diriges un proyecto si te haces el líder y no tienes el conocimiento necesario para lo cual se te ha encargado el liderazgo. En tercer lugar, el liderazgo ético requiere de ti desarrollar disponibilidad. Es tener mente proactiva, la disponibilidad es tener la mente proactiva a los cambios, a las situaciones emergentes, pero al mismo tiempo mantener una firmeza de conseguir resultados dentro de lo establecido o de manera rápida pero al mismo tiempo efectiva y con calidad hay muchos líderes que dicen que son buenos líderes pero nunca están dispuestos para sus liderados nunca están listos para ayudar un líder ético siempre está dispuesto a aquello para lo cual a él se le ha llamado a liderar puede que nadie te lo pidió Puede que las circunstancias te llevaron a tomar el liderazgo y esas circunstancias ya pusieron sobre ti la responsabilidad de estar atento a los cambios, a las situaciones emergentes. Pero no para, ah, mira, al final pasó esto, no pudimos. No, sino para que con firmeza mantener el objetivo o el enfoque de tal modo que puedas conseguir los objetivos que te has propuesto como líder dentro del grupo en el cual tú estás trabajando. Disponibilidad a servir, a ver los cambios, a ver situaciones emergentes y atenderlas. Tú no puedes ser un líder ético si no estás dispuesto a conducirte dentro de los cambios y las circunstancias emergentes. En cuarto lugar, un liderazgo ético requiere desarrollar la capacidad de adaptación. Ah, eso no es para mí. A mí me pusieron de líder, pero esas cosas no son para mí. Yo no estoy dispuesto a, a cargar con los problemas de esa situación. No. La capacidad de adaptación en un líder ético debe ser una de las columnas de su liderazgo, porque así le permite poder llegar a todos, resolver circunstancias difíciles, y trasladar al estado de la conciencia situaciones que necesitan intervención clara y sincera. Si tú no tienes la capacidad de adaptarte, así como los animales cuando están en zonas frígidas les crece cerdas, les crece eh, pelos, así como las personas cuando estamos en el calor nos quitamos la ropa para poder eh, sobrellevar el calor, nos adaptamos así también el liderazgo ético requiere capacidad de adaptación. A veces hay circunstancias de las cuales no tienes la información necesaria y tienes que adaptarte. No puedes perder la mente respecto al enfoque que tienes de tu liderazgo. Por eso es importante que la capacidad de adaptación que tú desarrollas como líder ético te permita desarrollar en tu conciencia que las circunstancias se dan y en esas circunstancias hay que estar preparados para poder solventar, sobrellevar las situaciones que se presentan. Adaptarse significa entender y definir bien nuestras intenciones, clarificarlas y ponerlas sobre el tapete. Nuestra voluntad debe ser conocida aún en situaciones de cambio, donde nosotros necesitamos adaptarnos a las circunstancias y, por supuesto, adaptar también a nuestro equipo. En quinto lugar, el liderazgo ético requiere desarrollar crecimiento personal y un crecimiento profesional. Y aquí estoy hablando de algo mucho más que el simple hecho de ser líder, de ser una persona con la capacidad de poder dirigir un grupo de personas simplemente. Debes crecer al campo profesional de dirigir equipos corporativos. ¿Qué significa un equipo corporativo? Es un lugar donde ya tú tomas el liderazgo, no solamente de personas, sino de personas con capacidades, de personas con eh, formación de liderazgo que forman parte de tu equipo y se vuelve un equipo ya corporativo. Es decir, y ya no son unos cuantos, unas 10, 8 personas con buenas intenciones, sino que cada uno de ellos se ha convertido en líderes de sus propios equipos y tú ya eres un líder con influencia más extensa, más global, con mayores responsabilidades. Crecimiento personal para desarrollar un, un, un liderazgo profesional de equipo corporativo requiere un reconocimiento mutuo de las capacidades de las personas. Aquí ya no eres tú el que solamente dirige, el que solamente sabe. Aquí ya no eres tú solamente el que toma las decisiones, sino que consideras, reconoces a las otras personas y el potencial de sus capacidades. Los ayudas para que activadas puedan optimizar el trabajo en equipo sin desarrollar ninguna conveniencia deshonesta que sea solamente para ti. Un líder que tiene ética, cuando trabaja en equipo corporativo, no trata de re recibir los premios él solo. No trata de recibir los reconocimientos para sí. Él sabe que todo lo que logra siempre será el fruto del trabajo optimizado de un equipo, de personas que han puesto sus capacidades dentro del equipo corporativo para realizar y alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Un líder ético reconoce que los demás jugaron un papel importante en el logro que ahora es premio de todos. También había que considerar dentro de este seminario qué factores destruyen el liderazgo ético. Bueno, el primero de ellos que todos ustedes lo conocen. Generalmente la murmuración entre pares. ¿Se acuerdan ustedes de Aarón y su hermana María? Que comenzaron a murmurar de su hermano Moisés. El liderazgo ético requiere que todas las personas que forman parte del equipo clarifiquen bien sus opiniones. Nada ni nadie debe tener una opinión sesgada sin antes haberle comunicado al líder. Que dirige ese equipo. Es importante porque es la única manera de mantener un liderazgo ético sostenido. Otro de los factores que destruyen el liderazgo ético es la insuficiencia de la información. Y tristemente les voy a decir que muchos líderes hoy en día, muchos, quieren ser líderes, pero finalmente no comunican adecuadamente. Ellos creen que ser líderes, es vivir en el secretismo, se apartan del grupo, se creen los caudillos y forman parte de una élite de dos o tres personas que son amiguitos o amigotes que guardan ciertos secretos y que finalmente dan poca información a los demás porque creen que los demás no tienen la capacidad de entender o de comprender qué es realmente el tipo de liderazgo o el tipo de información que ellos tienen, si es valiosa o no. lastimosamente Muchos líderes no éticos cometen el error de no dar la información completa. La dan insuficientemente y, por supuesto, esto crea murmuración. También uno de los factores que destruye el liderazgo ético es la mala información. Muchos de nosotros no sabemos comunicar adecuadamente. Hablamos mal, utilizamos lenguaje que nuestro grupo no lo entiende Generalmente tomamos información que viene del aire y del aire la tomamos y entendemos algo, perdón, entendemos algo y eso comunicamos, ese algo, pero la información realmente no es cierta, la información es mala, la información no es correcta y hay que tener mucho cuidado. Si tú quieres ser un líder ético y de éxito, tienes que aprender a dar información que sea probada. De otra manera, tu grupo se va a dividir. Otro de los factores es la interpretación y la percepción inadecuada de los demás. La mayoría de personas, inclusive este servidor, ya tenemos prejuicios, ya tenemos ideas prejuzgadas respecto de situaciones y de personas. Muchas veces esos prejuicios nos llevan a interpretar cosas equivocadas de los demás o simplemente con una percepción negativa de los demás, o puede ser también inclinada a lo positivo de algo que ni siquiera conozco, como por ejemplo confiar en alguien que ni siquiera conozco porque me han dicho que es una buena persona, pero no necesariamente lo sea, y eso puede destruir un liderazgo ético. Otra de las cosas que, que, que afectan los liderazgos es o son los paradigmas y los prejuicios. Siempre las personas venimos con ciertas cosas ya prejuzgadas, tenemos ya empaquetadas ciertos conceptos respecto a las personas o a las circunstancias, como por ejemplo, oh, los peruanos son así, oh, los mexicanos, oh, los colombianos, oh, los chilenos, paradigmas que no necesariamente son paradigmas ciertos. Un verdadero líder ético Siempre está abierto a las posibilidades. Su mente es una esponja para poder absorber la realidad del momento. Trata de que aquellas cosas del pasado sirvan como referentes, pero no como determinantes para tener un concepto claro de aquellos que dirige o de circunstancias que se aparecen en el campo de liderazgo. Otro de los factores sumamente terribles que destruyen el liderazgo ético es el idealismo mal formado. Hay una palabra que muchos de nosotros pronunciamos y se llama debería. Él debería ser así. O él debería hablar así. Él debió haber dicho esto. Nadie puede pensar en la mente de otro. Quiero que tú lo sepas aunque seas el mejor líder, tú no puedes pensar como piensan los otros. Así que los debería son simplemente idealismos malformados que lo único que hacen simplemente es destruir un liderazgo enfocado que tiene como base de funcionalidad la ética. Otro de los factores es la falta de disponibilidad para empatizar. Hay que ser empáticos. No todas las personas son como nosotros, buenos y correctos. No todas las personas son sabias e inteligentes como nosotros, porque siempre miramos eso del lado de nosotros. Ah, yo soy inteligente, no lo decimos, ¿no es cierto? O no, yo soy empático. O no, yo me llevo bien con todos. No, a mí no me importan los demás. Siempre somos la parte buena, ¿no es cierto? Pero hay que considerar que la, el, el ser empáticos nos permite valorar a las otras personas como son y no como nosotros creemos que deberían ser. Hay que tener mucho cuidado con eso. Finalmente, la falta de pensamiento proactivo. Siempre somos proclives a pensar negativamente de las cosas. Yo le voy a decir algo, si en algo tienes que pecar, es pecar en ser positivo sin algo tienes que tener debilidad, sé débil en pensar en positivo, porque eso te permite a ti descubrir en el mundo de las posibilidades otras cosas que no necesariamente son aquellos paradigmas que ya tenemos de las personas cuando pensamos en cómo son o cuál es la tendencia de cada una de ellas. Hay que desarrollar pensamiento proactivo, no va a funcionar, no eso lo quiere hacer él porque él dice que quiere pero simplemente seguramente tiene algún interés personal no va a funcionar eso no funciona yo ya lo conozco eso es así y comenzamos a pensar de manera negativa tanto que dejamos las potencialidades de un hecho o las posibilidades de un proyecto los dejamos truncos y finalmente nuestro liderazgo también se trunca gracias a nuestra falta de pensamiento proactivo el líder ético valora el esfuerzo de los demás por más pequeño que sea. Hay que premiar, hay que valorar, hay que humanizar el trato. No seas simplemente un jefe, no seas un mandamás. Un verdadero líder ético valora el esfuerzo y lo humaniza y lo reconoce. Se da cuenta de las falencias de los otros, pero aporta para ayudar. No es negativo en el sentido de darse cuenta qué falencias tiene el otro para destruirlo. No, sino para ayudar. Pone el hombro para conducir su equipo. Es decir, se da cuenta de los errores, pero busca la manera de ser restitutivo. Es directo con el mal, porque es ético, porque es moral. Le molesta las cosas que están hechas mediocremente, pero ayuda a restituir el hecho. Ese es un verdadero líder ético porque valora el esfuerzo de los demás, la intención de los demás de ayudar, impulsa el desarrollo mientras la persona se deja. Por supuesto, muchas veces en el equipo vas a encontrar piedras que no quieren caminar y sin duda muchas de ellas serán a veces de tropiezo pero como decía un gran líder alguna vez que conversó conmigo, no recuerdo su nombre porque hace muchos años me lo dijo, si tú ves una piedra en el camino y te molesta, dos cosas puedes hacer con ella, o, te sube, o lo subes a tu carro para que en los próximos lugares donde encuentras barro te pueda servir de peso y puedas pasar tranquilamente, o lo pones al lado del camino. No pongas al lado del camino a una persona que de repente tiene un potencial que ahora no lo entiende, pero que en el camino te puede servir. Después de muchos intentos de cambio, de impulso, quién sabe, tal vez lo puedas dejar a un lado. Pero mientras tanto, trata de hacer que sea parte de tu equipo, parte de tu liderazgo, obsérvalo, déjalo actuar y quién sabe, te demuestre en algún momento, en alguna circunstancia, que es una persona útil y capaz de poder también ayudarte a hacer que tu liderazgo tenga éxito. El líder de éxito el líder ético confía pero no descuida las evidencias aprender a confiar no es una tontudez perdonen la palabra no es ser tonto aprender a confiar es ser evidente o hacer evidente aquellas cosas que no necesariamente funcionan bien de todos modos la confianza está un buen líder ético promueve la confianza. Entre más confianza exista y reconocimiento que proporcione, los que le siguen se van a involucrar más y se sentirán comprometidos a formar parte de su equipo y responderán eficientemente en las tareas a favor de todos o a favor del objetivo que se busca. Desarrollar confianza, decía un autor español, es la única y la mejor manera de gobernar. Nosotros en el Perú estamos sufriendo una situación muy seria, económica, social, internacionalmente, justamente por falta de confianza. Muchos líderes no desarrollan confianza en sus liderados, y por esa razón pierden sus liderados, pierden esperanza, se, desa, se, se descarrilan del camino, no se enfocan en el objetivo, justamente porque el líder no les da confianza. Muchas de las personas que hemos dirigido algún negocio o hemos in, eh, ingresado a algún negocio en algún momento, lo hemos hecho gracias a la confianza que nos da el negocio, que nos da el sistema o que nos da el producto. Una señora me decía, usted tiene un producto muy bueno, pero yo quiero probarlo para ver si realmente funciona en mí. Por supuesto, y eso produce confianza. Si tú promueves como líder ético la confianza, tu grupo, tu equipo confiará más en ti y actuará de manera mucho más abierta y con mucho más eficiencia si tú como líder ético desarrollas confianza y eres una persona confiable. Reflexión final. El liderazgo ético es parte de la vida y escúcheme bien, requiere dedicación. Si tú realmente quieres ser un buen líder, y quieres tener en tu liderazgo un liderazgo ético, te recomiendo que te dediques a pensar tú mismo en qué intenciones te mueven a liderar. Hace solamente unos días atrás, tuve el privilegio de conversar con mi patrocinador en uno de los negocios en el cual yo estoy. Y le dije que la única intención que yo tengo por lo menos se lo manifesté personalmente a él y se lo manifiesto a ustedes también, es que estas charlas de los miércoles se conviertan en la punta de lanza para que tú puedas desarrollar de manera mucho más exitosa el trabajo que tú realizas. Yo quiero contribuir así como otros contribuyeron conmigo. Quiero devolver a las personas que quieran aquello que aprendí con el único deseo de servir, de de ser útil con las ideas que comparto para que en algún momento de tu vida digas ese señor o ese fulano o ese tal por cual me dio una idea. utilice ese lenguaje que tú quieras, pero es parte de nuestra vida dar de nosotros a los demás lo que nosotros podemos haber recibido de los otros. Yo lo que quiero es devolver a cada uno de ustedes todo aquello que aprendí y si tengo la posibilidad de hacerlo todavía con salud y con vida lo haré pero escuchen bien requiere dedicación requiere que tú te pienses a ti mismo en tu soledad y hagas un convenio contigo mismo y decidas qué vas a hacer con tu vida de aquí en adelante hace como dos semanas atrás manifesté a un amigo con quien estamos haciendo un proyecto en la zona selva del Perú que lo único que yo quiero en mi vida a mis 60 años, lo digo ahora con orgullo, antes me sentía como que un poco adejentado, pero ahora sí me siento con orgullo decir que tengo 60 años, y le dije, lo único que, que quiero a mis 60 años es vivir en paz, tener paz. Y eso quiero compartir con los demás, que tu vida de aquí en adelante, Busque el camino ético lo suficientemente, lo más cerca posible, para que puedas tener paz. Pero tienes que dedicarle tiempo. La ética es la que de manera inusitada te va a conducir a ti como líder a la buena práctica de tu liderazgo. Un verdadero líder ético es ético donde sea que esté, en cualquier circunstancia en que viva. Por esa razón, yo quiero esta noche apelar a tu corazón, por lo menos a hacer algo antes de la próxima conferencia que tendremos el próximo miércoles. Que esta noche, antes de ir a dormir, tú puedas preguntarte cuál es el convenio que tengo que hacer conmigo mismo para ser un líder ético. Y eso es lo que yo quiero que tú esta noche puedas llevar en tu corazón. En esta primera sesión de liderazgo de esta escuela de líderes, la pregunta, ¿qué clase de líder quiero ser? Y cuando esa pregunta te la hagas, te mires a ti mismo y te preguntes a ti mismo cuál es el convenio que vas a hacer tú, Boris Darmon, con Boris Darmon, con ese Boris que a solas se encuentra consigo mismo, con esa Maite, con ese José, con esa María que se mirará a sí mismo y dirá, ¿cómo quiero ser de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser el liderazgo que yo quiero desarrollar? Y esa pregunta te la tendrás que hacer en algún momento de tu vida si tú quieres de verdad ser y tener un liderazgo ético que sea un liderazgo de éxito. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que esta noche hayas aprendido a desarrollar un liderazgo enfocado, fuma, fundamentado, sólido en la ética de la persona humana para que podamos un día, tú y yo, tener éxito en todo lo que hagamos. Que Dios nos bendiga.